Mientras una persona te hace daño, otra quiere hacerte feliz. Cuentan que en el mundo existen dos tipos de personas, una que te hace daño, y otra que anhela verte sonreír y hacerte feliz. Aprender a esperar, ser paciente y entender que la vida te traerá a esa persona, es de sabios, porque no todo lo malo dura para siempre, y ahí donde hubo alguien que te lastimó, también hay alguien cuyo único anhelo es verte sonreír, cuyo único anhelo es disfrutar contigo un amanecer, una tarde juntos, un café juntos, o quizás toda una vida, hasta envejecer. El mundo, aunque hostil, también puede llegar a ser un lugar acogedor y amigable, porque así como hay gente mala, y que solo sabe herir, también existen personas que saben amar, y solo la paciencia nos ayuda a conocerlas. Muchas veces, te has preguntado, ¿dónde está esa persona especial?, ¿en qué momento aparecerá?, ¿llegará algún día?, ¡hay esperanza!, quizás lo veas difícil y sientas que eso es imposible, y que tu tiempo se acabó, y que una relación ya es imposible. Pero te digo algo, el amor, no tiene edad, no tiene frontera, y tampoco tiene que llegar en un momento dado, simplemente el amor llega, cuando tenga que llegar incluso cuando ya estés preparado para recibirlo. Déjame compartir contigo una serie de consejos hermosos, que te ayudarán a encontrar a esa persona especial. Número 1. El amor llega cuando tenga que llegar. ¿Sabes? Antes yo estaba muy desesperado, porque ciertas cosas en la vida llegaran. Veía mi vida, y me fijaba en la vida de otras personas, que ya estaban casadas, con hijos, y otros que ya estaban llegando al apogeo de sus carreras. Y los veía tan jóvenes, logrando lo que yo aún, a mis 30 años, aún no lograba. Claro, tú dirás, es que hombre, 30 años, eres un crío. Lo sé, pero con el tiempo aprendí que las cosas tienen su tiempo, y no llegan cuando uno quiere que lleguen, sino que llegan cuando tengan que llegar. De pronto me di cuenta que ahora mi labor era disfrutar de la vida, vivir mi vida, mi soltería, tanto como pudiera. Viajando, viviendo, conociendo culturas, modos de vida, lugares y muchas cosas que quizás, cuando tenga hijos o pareja, no podré hacerlos con tanta facilidad. Porque comprendí que para todo hay tiempo, y que el presente, es el que tenemos que aprovechar. Qué duro es cuando la vida nos pasa adelante, y llegamos a la persona indicada, haciéndonos preguntas sobre qué pasaría si hubiésemos hecho esto, o lo otro. Recuerdo un amigo que se casó muy rápido, un día me preguntó, sobre qué se sentía tener más libertad, haber tenido más novias, o haber conocido a más personas. Le dije que eso es algo que quizás, no podrá descubrir del todo, ahora tiene una familia, y esa es su nueva prioridad. Sin embargo, lo veo y pienso que él, Aún le gustaría experimentar muchas cosas, que no hizo cuando estaba soltero, y que hoy le pasa factura. Y eso me lleva a mi segundo consejo. Número 2. Disfruta de tu soltería. Tomando en cuenta lo de mi amigo, muchas veces nos metemos a relaciones y a buscar pareja sin haber vivido, sin haber trabajado en algo memorable o importante. Llegamos tan faltos de experiencia, vivencias y proyectos a la vida de otra persona, que siempre miramos hacia atrás y pensamos en todas las cosas que debimos hacer o debimos haber hecho cuando estábamos solteros. Los viajes que pudimos haber hecho, los proyectos en los que pudimos haber trabajado, pero ¿sabes algo? Si ahorita mismo esa persona especial, no ha llegado a tu vida, lo mejor que puedes hacer, es disfrutar del presente. Paradójicamente mientras más vivas tu soltería, más fácilmente atraerás a una persona, y quizás sea la adecuada. Porque te digo algo, la felicidad es el estado emocional más cotizado, y la gente percibe cuando eres feliz. Y esa persona también percibe cuando estás feliz con tu vida, con tus aventuras, y con tus viajes, con las cosas en las que trabajas. Y verá en ti a una persona completa y satisfecha, y ¿sabes qué? querrá ser parte de tu vida. Disfrutar de tu soltería tiene esa peculiaridad paradójica, que entre más disfrutes tiempo a tu lado, más probable es que otras personas quieran formar parte de tu vida, y entre esas personas esté la adecuada para ti. Y eso me lleva al otro consejo. Número 3. Renuncia a quien te lastima. Te juro que no eres cobarde por irte de un mal amor. A veces nos quedamos en un mal amor porque creemos que eso es lo correcto, pues nos sentimos amarrados a veces por una creencia religiosa, olvidando que Dios nos quiere felices. A veces nos quedamos amarrados por una promesa, olvidando que también nosotros contamos. Hay gente que hace promesas aún a costa de su felicidad, y se le olvida que una promesa no tiene por qué herirte. Recuerdo el caso de una chica que se aferraba a una relación con un hombre tosco y distante, pero enfermo. Este hombre, era un hombre muy amargado, siempre criticando, siempre diciéndole a ella lo tonta que era, sin embargo ella siempre se juró que estaría con él siempre, se lo prometió en algún momento cuando la relación era más o menos sana, sin embargo con el tiempo él asumió que ella siempre estaría ahí para él, que jamás hizo el esfuerzo de mejorar, se justificó detrás de su enfermedad, y así de vez en cuando, cuando sentía que la perdía, trataba de portarse bien y prometía que cambiaría. Pero una vez que ella se si le pasaba eso de irse, él volvía a ser el mismo y se volvía a escudar detrás de la enfermedad, y encima a juzgarla a ella por abandonarlo. Ella después de un tiempo pronto comprendió que hiciera lo que hiciera, él jamás cambiaría. Así que un día simplemente se marchó, tomó sus cosas, cuando ella se fue, él se dio cuenta que la cosa iba en serio. No pudo convencerla de que volviera, así que hizo lo mejor que sabía hacer y chantajeó a otra mujer. La realidad es que muchas veces soltar parece una frase sencilla de decir, pero la complejidad que hay detrás es mucha. Y sí que te entiendo si me dices que te cuesta, pero te digo algo. Número 4. Hay algo detrás de soltar. Está la persona que no jugará a hacerse la víctima contigo, está la persona que tendrá motivos para quedarte, y no usará chantajes para retenerte y detenerte, porque es duro cuando alguien te retiene la fuerza, valiéndose de mentiras, de amenazas, o de cualquier cosa que te obliga a estar a su lado. Va a llegar a tu vida una persona que lejos de obligarte a quedarte, te dará motivos para que te quedes. Sé que para ti soltar ahora supone un gran reto, porque te pones a pensar en todo el efecto cataclísmico que causará en tus hijos, en tu carrera, en tu trabajo y en tus ingresos. Pero créeme, que detrás del temor y de los pequeños sentimientos no hay nada, pero detrás de soltar hay una promesa. Detrás de soltar está la promesa de una vida mejor ya conoces lo que pasará si te quedas, ya sabes a qué sabe quedarte, sabe a tristeza, sabe a dolor, sabe a soledad, y sabe a desesperación. Ya has recorrido tantas veces este camino, que ya te conoces todo de memoria, que intentar irte será el comienzo de una nueva aventura. Número 5. No le temas a lo desconocido. Soltar siempre nos lleva a lugares que no conocemos y de lo que no estamos familiarizados. Yo en algún momento tuve la necesidad de soltar un trabajo como coach, y me sentí mal porque pensé que no había nada que pudiera hacer. Me aterré, porque nunca terminé la universidad, me aterré porque no sabía hacer otra cosa que emprender. Pedir trabajo, no era algo que se me diera fácil, solo sabía hacer empresa, abrir emprendimientos, era lo único que conocía en mi vida. Nunca supe lo que era estar al frente de un entrevistador pidiendo un puesto de trabajo, y eso me aterraba tanto. Pero de todos modos tuve que soltar aquel proyecto, que no me llevaba a ninguna parte. De repente la crisis me alcanzó, y todo se terminó. Perdí aquel trabajo como coach, y por casi un año estuve sin ingresos. Fue duro, tuve que soltar, ya dejé de intentar, y me retiré. Un año después, Dios me ayudó con un nuevo emprendimiento, y hoy me siento contento porque de no haber soltado aquel trabajo, quizás hoy no estuviera aquí contigo, hablándote. Así que te digo. No tengas miedo detrás de lo desconocido. A veces está el éxito y la promesa de un amor verdadero. Solo necesitas una cosa más. Número 6. Confía en ti. Confía en que serás lo suficientemente fuerte para poder salir adelante. Tendrás fuerza para hallar a la persona que te ama de verdad. Yo sé que esto va más allá del amor abarca la prosperidad económica y la búsqueda de una vida mejor. No solo es buscar el amor, es buscar la plenitud y la autorrealización y te comprendo. Así que confía en ti mismo, en ti misma, llega a la persona para ti, y con ella, todo lo que siempre quisiste vivir. No temas soltar a un mal amor y toda la pobredumbre que ésta trae consigo, vete ahí donde solo te ofrece miseria, dolor y agonía, ya encontrarás tu lugar en este mundo, te lo aseguro. Porque mientras tengas vida, mientras tengas fe para seguir luchando, la persona adecuada para los planes para tu vida, va a aparecer.